Hace unos días salió un video paranormal en donde unos influencers ecuatorianos mencionaban que debido a este hecho que les había sucedido en su casa, habían perdido su bebé. Mucha gente me mandó este video para que lo analizara. La verdad a mí se me hizo tan absurdo, tan falso, que ni siquiera quise subir un video al respecto. Pero aún siguen mandándome este video y he notado que en la publicación de estos influencers, eh, pues les comentan que, que lo lamentan, que Dios está con ellos y muchas otras cosas más creyéndose que ese video es verdadero para la gente que no lo ha visto vamos a verlo a continuación vamos a ver la historia de estos muchachos que perdieron a su hijo por un fenómeno paranormal pero al final de cuentas les voy a decir cuál es la verdad y con hechos les voy a demostrar por qué el video es falso y que todo esto es una novela asquerosa que estos influencers han tratado de hacer para engañar a toda la gente. Me da mucha lástima que bastante gente, miles, miles estén engañados y les crean a estos influencers que según perdieron a su hijo por un fenómeno paranormal. Vamos a ver el video, vamos a ver lo que sucedió después y al final les tengo la verdad detrás de todo esto para que dejen de creer en tonterías por no decir una grosería vamos a ver el video no es, de, de, es de no creer loco o sea. vos me fuerzas una y otra vez revisando el mismo ese es el video, ese es el video ese es el video de, ¿De, de, de la el... casa no me lo creo ya pero mira, analicen todos los puntos eh. todos los puntos analicen no, no, todo no. estaba normal todo, todo ahí. Ya, ya me creo que estaban estábamos para dormir 11.32 no, ya, ya, ya, ya, ya, ya 11.32 ¿Pero qué estuvo jugando algo ¿sí? No, no, no, yo ya me creo que espalda. tiene que ver mucho lo del tatuaje ya la espalda. Es que mira, y a mí también cuando se apaga, o sea, yo estoy cansado de analizarlo y de igual sí si tengo mucho temor porque Entonces uno convive igual con ellos okay, Entonces, que... la espalda le brilla, la espalda le brilla y a mí mismo lo que aquí se ve, los ojos más que todo como que brillan yo sabes que en la noche no habría por nada, ni que fuera... Bueno, claro, hoy no hay lujo pues. Ni que tuviera ese tatuaje con, claro. con neón, como sale ahora, no es imposible. No, yo okay. es sí. no. Eso todo fue ese Sí. Y lo es que todavía no se lo ha terminado. ¿Eso eh. es? Ese es el, el detalle, porque no ese no es que mirar, tiene que hacer no, es un ritual, no me creo. No que sí. ¿Sí? claro, sí. sí, sí. sí, sí. Lo que pasa es que también duele en la espalda. Claro, dice que sí le dio La otra vez sí. se la habló y no hace caso. Claro, desde la otra que no pasó eso, ya me da 11 y 33. ¿Sabes qué fue que también estaba confiado pensando que no iba a pasar nada? No, pero ya han venido suscitando cosas Por ejemplo, cuando la China estaba con, en, en la otra casa Por lo que tenía esa, esa vaina de, de lo que nos pasa a todos Que se aislaron los dos uh -huh. eh, Ya como que le como que presentía algo Que inclusive hasta se le acostaban al lado Ah, sí, sí, sí, yo me acuerdo sí, de, me Entonces ahora el problema me creo que es porque ya la China está nuevamente aquí Y viene otra persona ahí más sí, en camino no, Ahí salió Juanca, Juanca. Miren aquí, soy... la parte de aquí de la espalda Brilla, se ve mira, ¿sí viste, brilla. Brilla. Brilla. brilla. ¿Sí viste? brilla. brilla. Lo, ¿Qué es lo que te que es Que estaban viendo películas de terror. Eh? No, sí, no, no, eso, no, no, vamos a ver, analizando la película. Mira, mira, no, también no, serie, vamos a ver. no, se ve, no, sé se ve bien. Pero mira la espalda, la espalda. La espalda eso es lo que ve. La ahí, a, ahí. Lo, a lo que se apaga la luz. No tiene como brillar, porque qué por qué abrilla. es mi bebé, es el bebé. pero mira ahí como él escucha los lo latiditos de su bebé y le da un besito. Es que no, yo llenado. sí, yo sí tengo una una nostalgia, loco. te lo juro ya sí, he llorado no. bastante. Velo, loco, él, mira, mi mira cómo mira, mira cómo se ve, mira cómo se ve, mira, brilla, brilla, brillo de blanco aquí. Brilla esto, Bien. brilla. Y ese ojo se queda fuera. No, no. se te ha pasado, ¿por qué no se te ha pasado? Ni idea, Pero mira, siempre viendo como con la cámara. Ahí, ahí, ahí, es donde? Ay, no, Diosito. Mira cómo le brillan. Así, mira, ¿sí? Pero, sí, te voy. Ahí está. Rapito Dios, por favor. Pero es que todo fue tan rápido, hermano. Todo fue tan rápido. Mira, todo estaba tranquilo. Ni media hora la las luces como que. Juanca como que siente algo, no sé, por la espalda. Tiene que eso, ver, que ser mira, no, esa, esa, esa, esa me creo que. Mi, pero, mi, uy, ¿Lo viste? ¿lo viste, ah, ¿viste? Vi. Mírame la piel. Mira, mira, peluqué. Entonces sí, pues mira ahí. Oh, o sea, a trolera, mira, o sea, mira, no, se lo fue otro bien. Mira, la China se comienza a separar ahí. ¿Quién no se va a asustar con eso? Bro, es que eso no es de no creer, no, no, hermano, sí, no, te sí, lo juro, sí, eso no es de no creer. Mira ahí, mira, lo no, que le es corto, lo sí, no, mismo. No, mira como no, lo no, empujó. Mira, mira cómo no, le empujo a que iban sí con, con la China, mira, ahí van con la China, mira, mira, eso es lo que la puso mal a ella, tira, tira, tira, tira. eso es lo que ella la puso mal, hermano. Y ¿De esas cosas que Doesn't se han puesto a decir. No sé, no sé, mira, mira, mira, Says, mira, tira mire, tira. mira, tira, tira, tira, tira, tira. Y mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, todo mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, no, es que no, de ahí no termina todo, loco. Es que es en toda la casa, o sea, él tiene que salir rápido sí. de esa casa. Y yo le digo: Es en toda la casa. Y ahí está en un bar. No, está ahí, ahí está en el bar. Ya mira que le toca la, la vida, vida. mira, Ahí es que ya, ya no es si la, la, la bajo en peso, pues la bajo en peso. Mira, oh, oh, mira, oye, mira, son los cuadros. Mira. Aprende a el foco y se cayó Mira, mira, me la pide el loco, me el loco. No. Mira, ahí, ahí, ahí ya, ya se ya, Ya cae, ahí mira, ya, ahí ya, ya no puede más la china, mira. Ya cayó. Mira, desde el televisor. El televisor, hermano. No encontraba las llaves, Juanca, mira, ahí recién encuentro las llaves. desde el televisor. Acá, repito, sí que. Pero es en toda la casa, hermano. Es toda la casa. Y Juanca la sacó. Es toda la casa. Ya, está. bueno. es toda la casa, toda la casa, o sea, yo no, no ni siquiera pretendo que Juanca se lleve esa cosa, no con la casa no. No, Juanca no quiere regresar, Juanca no quiere no, no regresar. ¿Sí? Mira, mira. Sí, ¿Uy, eso sigue, sí no ¿has visto? Sigue todo, ¿Eso ¿Eso sigue no eso todo. Sigue todo, yo tampoco, sigue todo. No tampoco. No sigue sigue todo hermano! Sigue todo, sigue todo. Y ese libro de la casa. Sigue todo. Tranquila, ya. si cálmate, respira. Eh, Muévete, eh, me aquí, chulo. Aquí verde. Mía, respira, tú respira, mía, te Respira, te la puerta, a la puerta! la puerta, Abre la puerta. doctor Pero, amigo, pero déjame ayudar, doctor. No. El doctor ya les ayuda, amigo. Vila, Juan, vamos a estar aquí afuera. Ya. Por, por, por, por favor. Amigo, por favor, salva Por, por favor, ayúdanos, doctor. Vaya, ya. Usted haga su trabajo, Ya, usted haga de su trabajo. Vamos a esperar a ver qué, sí. ¿Qué no, pasó. ¿Qué pasó? Si estábamos bien, estáb estamos bien, loco. Qué vaina, loco. No de esta manera. Pero tenemos que dejarla ir, mi amor Tenemos que dejarla ir Esto es parte de todo el drama que han presentado en su página de Facebook, pero la verdad viene a continuación. Una persona que es parte de la clínica donde supuestamente llevaron a la chica y donde perdió supuestamente el bebé, pues ha declarado que todo esto ha sido una completa farsa. Vamos a ver este video tan revelador. Eh, Buenas noches ciudadanía en general, les saluda el licenciado Javier Aguirre Romero, máster en servicios de salud, director del laboratorio clínico Kennedy y propietario del centro médico Kennedy. En estos últimos días han estado circulando en las redes sociales videos eh, de influencers de la localidad en donde eh, nombran a nuestro laboratorio, en donde sale incluso el logo de, el logo de nuestro laboratorio. Eh, ante esta situación queremos aclarar lo siguiente. El domingo 30 de enero, mientras me encontraba descansando fuera de la ciudad, recibí el llamado de una de las doctoras que trabajan en nuestra institución para solicitar el permiso respectivo para que unos chicos realicen eh, tomas, videos dentro de nuestra institución. Eh, ese permiso fue reforzado de manera personal por la visita del licenciado en terapia respiratoria Andrés Vera, quien acudió a nuestras instalaciones de manera personal el día lunes eh, y nos hizo la misma solicitud, realizar tomas dentro de la institución para, en ese momento, pues asumimos que, que eran para expo publicitarios. Esta persona, este licenciado, no tiene nada que ver con la institución nuestra institución, tiene un, una relación laboral con la doctora que nos había solicitado en primer término el permiso. Eh, oh, sorpresa de nosotros, que dichas tomas, dicho, dichos videos, habían sido utilizados de mala manera en en dramas, melodramas, eh, novelas eh, situaciones que nosotros desconocemos eh, y ante esta situación queremos aclarar que estas personas jamás se realizaron procedimiento alguno en nuestro laboratorio como ellos argumentan que se hicieron exámenes jamás se realizaron eh, procedimientos nosotros tenemos una base de datos en donde ellos no constan como pacientes eh, se habla en estos videos de actividades paranormales y por eso nosotros hemos recibido llamadas tanto de la curia local, nacional, extranjera para que aclaremos dichos videos, dichas situaciones que supuestamente se dieron en nuestro laboratorio eh, es por eso que nosotros solicitamos una entrevista con ellos para que desmientan esta situación y ante la negativa de desmentir, nos vemos obligados a aclarar nuevamente y nuevamente repetir ellos jamás se realizaron procedimientos en nuestra institución de ninguna índole y nosotros como institución realizaremos las respectivas demandas legales por, cu por cuanto la, la, el nombre de nuestro laboratorio está siendo mal utilizado por estos, eh, por estos influencers. Muchas gracias. Y es así como uno de estos videos paranormales que han sido virales, pues se destapa y vemos cuál es la verdad detrás de todo esto. Estos chicos influencers ecuatorianos son una tremenda farsa y han engañado a miles de personas, pero ¿saben qué? Ellos no tienen la culpa. La culpa la tienen muchos de ustedes por andar creyendo tonterías en internet y no es el único caso. Todavía me preguntan sobre Joshua Luke, me preguntan sobre la tienda de Mario, me, me preguntan sobre el caso de Abiud, sobre Carlos Ney, gente, sobre Eric Gunner, gente, todos esos casos son falsos, son falsos. No le sigan creyendo a todos esos charlatanes, ni tampoco a los exploradores paranormales, Todas, todos son una bola de charlatanes que les han mentido Y que lo único que buscan son likes Son seguidores y es dinero Que les estén donando Gente, si ustedes siguen creyendo en esto Tendremos muchos más charlatanes Que hagan de las suyas Espero les haya gustado este video Hayan visto cuál es la verdad detrás de todo esto Y pasemos a los siguientes videos Este caso está completamente cerrado son unos charlatanes Nos vemos en el siguiente video gente Y recuerden que todas las noches Estoy aquí haciendo transmisiones Hablando de todos estos temas Los quiero mucho, hasta mañana